En realidad le pedí a Sabrina que me sorprenda con los audios. Quiero que sean verdaderamente aleatorios. Que yo no sepa quién es la que va a hablarme, la que va a contarme qué personaje apareció en este trabajo de la silla vacía. Eh, por si no lo conocen, recuerdo que es evocar, convocar a alguien para sentarse en esta silla para que venga a decirnos un mensaje o para pe pedirnos perdón o para que eh, darnos la posibilidad de pedir perdón y otras veces es sorprendente a ver qué pasa con esta persona que vamos a compartir Fue muy fuerte se los ojos por un instante y enseguida vino a mi abuela la acompañaba a mi abuela de la mano y dice que mi abuela está vivo pero como que la trajo él, me la sento ahí y me dijo que estaba re bien ella y estaba como volando en paz. Que, que seamos felices, que estemos bien, que ya lo viene a mi abuelo y por eso está tranquila. Que amo a mis hijas, que son mis nietas. Y le dije que la extrañaba mucho, que extrañaba que andé por la casa, escuchaba hablar, que no se unos mates. Pero la vi linda, la vi linda, la vi con mucho pelo, que tenía poco pelo. No le radiante. La vi linda, la un ratito un ratito ahí, enfrente frente a mí. Parece que... Que no me... Que ella había superado un poco su muerte, como que sentí que no hice mucho duelo, un así de angustia. Pero... Como que siempre sentí que ella estaba bien, que era lo que ella quería hacer. Y darle en paz. Un pinto. Es muy loco porque casualmente aquí en este momento, cuando estamos preparando esta filmación para compartir con vos, tenemos presentes algunas de mis alumnas, mis seguidoras. Está Nelly, mi amiga de tantos años. Está Marisol, mi asistente, tenemos a Vanessa, mi asistente, alumnas, okay. Y casualmente está Marcela con nosotros. Y Marcela, casualmente, es la mamá de la chica que acaba de hablar. O sea, tiene mucho que ver con esa abuela que esta chica describía. Es fabuloso maravilloso, realmente es maravilloso. Cuando yo le fui mandando los audios a Sabrina para ir compaginando un trabajo de mostrar varias recapituladoras trabajando con la silla vacía, que resultó ser un trabajo tan sanador, de remover tanta cosa, ¿no? un trabajo cortito, de, de, de, son segundos, es un, un toquecito, un ratito. ¿no? Este, y sin embargo verlas en la semana y verlas después y seguir escuchándolas y, y saber en lo más profundo que, que los cambios que acontecen tienen muchísimo que ver con este trabajo diario. Cuando le mandé a Sabrina los audios ni sospechaba que esta chica iba a describir lo que le estaba pasando eh, delante de, de su mamá que está aquí y ahora, preciosa gracias. gracias a vos seguimos